Verano en la ciudad de Arendelle No podría ser más cálido, no podría ser más soleado Pero eso está a punto de cambiar para siempre Arendelle está totalmente congelada ¡Es mi hermana! El rey hielo es el rey del hielo, estos son mis dominios Habría estado bien saberlo ¡¿Qué? ¡Lanzar muñecos de nieve está. Tan... Muy hey, feo. ¿A dónde vas, fielcilla? <risa> Dejad en paz y cálmate. Ya lo estoy. Y estáis infringiendo la ley del mundo helado, intrusos. Genial. Oye, oh, no. <risa> ¡Ya estoy en casa! ¡Hola, queridas! ¡Frío, frío, frío, frío, frío, frío, frío! ¡Ah, ¡Oh, muerto! ¡No, por favor! Oh, ¡Cielos, qué ha muerto! Mirad, mirad. Os traigo un niño y un cachorrito. La tierra está cubierta de nieves eternas. ¡Oh! ¿Estás bien, ah princesa frambuesa, princesa salchicha? ¿Qué uh, qué pasa aquí? ¡Ah! Venga ya. Si no hacemos algo moriremos congelados. Somos prisioneras. Rey Hielo. ¿Qué? ¿Por qué has encerrado a las princesas patán? No entiendes nada o qué. Colecciono princesas porque quiero casarme con una. ¿Qué es un problema? Yo vendo hielo. Uh, ¡Qué mal momento para dedicarse a eso! O sea, es una auténtica faena. ¡Cuidado! Uh, ¡Qué torpe! No digo que tú lo seas, yo soy la torpe. Tú estás... estupendo. ¿Qué he dicho? ¿Y por qué has capturado a seis si solo quieres casarte con una? Primero las colecciono todas para poder elegir correctamente. Sois muy jóvenes para comprenderlo, pero el matrimonio es muy serio y dura para siempre. No se puede uno atolondrar, ¿sabéis? ¡Ay, ¡Qué mal rollo! ¡Yo no lo quiero! No, no. Ah, ¡Hemos empezado con mal pie! Yo sé cómo detener este invierno. ¡Agárrate! ¡Me gusta rápido! Oye, oye, oye, oye, baja los pies, que esto está recién pintado. Es que te criaste en un establo. Uh. ¡Vamos a recuperar el verano! <risa> ¿Pero qué haces, Jake? <risa> Yo paso de trineo. Tú súbete en mi panza. ¡Vale! <risa> <risa> ¡Qué tortazo! ¡Lobos! Oh, Oh. ¿Qué tal la cabeza? Soy de cráneo grueso Yo no tengo cráneo Tengo un plan para salir de aquí Primero, todas tenéis que bailar y reír y decir cosas divertidas como ¡Yupi! ¿Vale? Cuando el Rey hielo vuelva, tenemos que fingir que tenemos que entre en la celda a montar fiesta con nosotros Y cuando esté dentro, ¡plas! Le voy a dar la del pulpo con estas manitas Y mientras os ocupáis de Jake ¿Me vais siguiendo, chicas? ¡Sí! ¡Genial! Sí. ¡Buen plan, tío! ¡Oh, caramba! no! Qué mola, es como la de un bebé de unicornio pequeñito. Solo tenemos que sobrevivir a esta ventisca. No, es una ventisca. Rey Hielo, termina con esto. Suelta a las princesas, no quieren estar aquí. Hola, te derrites. Hay personas por las que merece la pena. Pero no tiene por qué ser ahora. Voy a dejarle tocar la batería mientras pienso en los detalles. Mola.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 ¡Qué mal! Se ha roto el trineo Oye, vamos a hacer uno con nieve ¡No siento las piernas! ¡No siento las piernas! <coughs> Esas son mis piernas ¡Uy! ¡Oye, atrápame el trasero! ¡Ay, mucho mejor! Próximamente en Cines Espero que todos crean que soy divertido